Cerca de la Ciudad de México, se encuentra Cuernavaca, Morelos. Lugar donde existe una de las casas abandonadas más populares de nuestro país. Y supuestamente, embrujada. Hola gente, estamos a punto de ir a la casa que regala. Nos encontramos aquí en Cuernavaca, Morelos. Y vamos a descubrir si es verdad, todos esos eh, mitos y leyendas urbanas que hay alrededor de este sitio. El viaje fue corto para llegar hasta aquí. Mi primera impresión al ver la casa, fue de bastante emoción, ya quería explorarla y justo estaba cayendo la noche. Estás entrando a... Larkemo, Larkemo, Larkemo, el universo oculto de Oxlack Investigador. Nos encontramos ya frente a la casa que regalan, estamos en Cuernavaca, Morelos Y estas las perspectivas son aproximadamente las 7 de la noche Vamos a entrar porque dice que si tú pasas 24 horas aquí, esta casa te la regalan ¿Cómo eso Vamos a ver si es cierto, así que acompáñanos esto está, esto alguien lo, lo metió, no vimos que en el video de July, aquí encontró a un indigente, eh, pero me dice Italia que ya no está, ¿verdad? Ya no está, desafortunadamente con todo esto que se ha hecho viral, la persona que vivía aquí, dicen que las autoridades se lo llevaron también, y prácticamente pues lo sacaron sin todas sus cosas me imagino que varios objetos que vamos a ir encontrando aquí recordemos que vivió una persona ¿no? la habitó y por muchos sí. años pues los iremos encontrando ya en el sí, una persona en estado de calle pues hizo uso de esta casa sin embargo es claro que esta persona la habitaba 24 horas entonces no es tan cierto que esta casa se regale Debo decir que fue el video de Mystery World de mi amigo el Gapi que le dio fuerza a la leyenda de que en esta casa espantaban. Él fue el primero en documentar la historia paranormal para YouTube. La porque vemos como una chimenea. Eh, aquí, que tener mucho cuidado, parece que esto se está derrumbando. Ah. Es la parte donde se ve la alberca. Y si te fijas aquí encima, vamos a hacer muy notorio algo. Estás de acuerdo que pareciera que allá abajo no hay nada, ¿no? Sí, parece ¿Sería? que llega hasta este lugar. Y aquí tenemos esto. Es pues, como una fuente, más bien, ¿no? Era la alberca, de hecho, de la casa. Hay ah, que tener mucho cuidado de subir las escaleras porque no tenemos barandal y como está muy oscuro, podemos. Pues cae, un accidente, así que cuidado. Yo no nada, eh. El segundo youtuber reconocido que visitó este lugar fue nuestro amigo Yulai, quien recorrió la casa de día y entrevistó a un indigente que se encontraba en este momento habitando la casa. En su video volvemos a escuchar la historia de que se regala a quien pueda dormir una noche. Aquí. La gente de aquí de las colonias, vecinos que les hemos preguntado, sí conocen la leyenda de que esta casa se regala Como se regala, bueno, pues dicen que si pasas una noche entera completamente y duermes aquí, pues la casa es tuya ya que no hay nadie que la reclame Claro Y todo lo que vende hierba es hasta donde sigue el terreno, o sea, esta casa, como les decimos, no termina aquí, sino sigue, sigue todo derecho Este es un baño bastante bonito, todavía vemos azulejos. Wow, wow sí, mira, todavía se conserva parte de las estructuras de madera A ver, no sé. De hecho, igual un poquito. Sí, ahí está. Así. ¿Ah, se Mata muerta. Primer descubrimiento de la Habíamos estado escuchando la leyenda urbana sobre esta casa. Sin embargo, casi nadie da los datos exactos de la historia de este lugar. ¿Qué sucedió? ¿De quién era esta casa? Mira, en realidad la casa cuenta un historiador que era de un pintor muy famoso de nombre José Alberto Zabaleta, por ahí del año 1973, que la adquiere. Okay. ¿Qué pasa con esta casa, no? ¿Por qué teniéndola él queda abandonada? Pues viene una parte muy interesante, déjame decirte que dicen que él tuvo un romance con el famoso diseñador Paco Rabanne el cual entre ellos empezaron a tener problemas hicieron un fraude hasta que esta persona mete a la cárcel al pintor por diversos delitos y por lo tanto, pues la casa después de años, él muere la casa queda intestada y actualmente se le están pues como peleando, digamos eh, gobierno de aquí, ¿no? Okay, Depende de gobierno ya también. no tiene ningún dueño escriturado ya pasó a ser parte del, del estado o del municipio Exacto, sí, o sea, fue intestada se puede decir que de cierta manera le quitan la casa, le expropian la casa y pues se la quedan dependencias del gobierno de acá del estado de Morelos a quienes están en un litigio y actualmente son los dueños de real Ok, así que quien se quede a dormir en este lugar pues en realidad no se la regalaría. Pero fue hasta el video de otro amigo youtuber que esta casa se volvió una atracción turística. Luisito Comunica, interesado por la leyenda urbana, vino a conocer la casa y presentárnosla en su video. En nuestro caso, hoy estamos aquí para resolver dudas, investigar más con respecto a la leyenda urbana y dejar por fin en claro cuál es la verdad de este lugar. Vamos a seguir buscando porque también, si hay rastros de cosas extrañas que hacen aquí, ¿no? Sí. ¿Me mencionabas sobre una brujería? Sí, miren. De hecho, si pueden observar, cada vez que entramos en la casa, ¿Sí? empezamos a ver fotografías quemadas. ¿Fotografías quemadas? Sí, yo encontré muchas. O sea, estas son fotografías. Fotografías quemadas, déjame agarrar. Vamos una. a ver si podemos observar mejor. ¿Eh? ¿Tengo ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Aquí? No, que me dé coronavirus ¿Sí? ah, okay. Okay. Aunque me dé sida Esto sí, sí parece ¿verdad? Sí O sea, Pero esto crees que haya sido Como parte de una brujería. Mira, sí, porque Yo recuerdo haber visto Muchas fotografías, a ver si aún están aquí Pero parecían de una boda No sé si se alcanza A ver si las otras ya es que ah, entre el, el agua. Sí, claro. sí, mira, son fotografías, precisamente, pero fueron fueron quemadas. Ahí se alcanza a notar un poco que eran de una boda, ¿no? Mira, aquí tenemos todavía algunas algunas cosas. Sí. La mayoría... Lo es la... Como, como si alguien tuviera envidia, coraje, ¿Y hacen este tipo de trabajos para afectar a, esta, a este matrimonio? Sí, me imagino que sí. De hecho, había una donde uh -huh. se observa que el, la persona masculina, que me parece, tiene la cara rayada. Por lo tanto, raya. pues, yo deduje que... que Bien, aquí era podemos él. ver a una, a una persona. Sí. Ahí todavía se alcanza a notar, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí. Ok. Acá también tenemos, pues, otras fotografías. Están entrepegadas. Aquí tenemos, mira este rostro. Oye, este rostro está tétrico, ¿no? Mira. Sí. ¡Ay, sí! Sí, sí está, muy, sí, está muy bueno. Qué raro, ¿no? Pues te digo, en esto, haciendo exploraciones, la verdad, este tipo de cosas son las, con las que te encuentras, ¿no? Extrañas, que a veces no puedes entender. Y aquí tenemos también a la fotografía de, de la persona a la que le estaban haciendo este trabajo o algún familiar de este, ¿no? Pero esta sí me causó bastante, bastante extrañeza. Sí. Pero igual si alguien lo conoce, ¿no? ¿Qué tal si alguien lo conoce? No sé si sea mujer o hombre. Que vamos a seguir investigando. ¿Qué más hay en este lugar? Pues vamos a la parte muy buena, que es la parte que nadie va, porque es como la parte oculta. Vamos a ir al sótano, donde es... La vida, o se quitó la vida realmente, es lo que dice, ¿no? La, la hija de la familia que habitó ahí. Y vamos hasta lo último de esta casa. Ok, vamos a seguir explorando. Dice por favor respeten lo del pobre Junto fierro y aluminio No te lleves lo poco que encuentro O sea esto lo dejó una persona que estaba habitando este lugar La casa que se regala en realidad no se regala Porque como estamos viendo Hubo personas en estado de calle que ocupaban este sitio Incluso aquí venía y almacenaba su... Sus, sus fierros, su aluminio para después venderlos y dejó este letrero para las personas que de pronto entraban y podían llevarse lo que él había recolectado, pero dices que ya el gobierno ha sacado a las personas que tratan de habitar este lugar. Sí, exactamente, como en realidad es que no se regala, pues manda. qué dice su nombre? Ahí dice su amigo. Sí. La investigación que hice me llevó hasta el video de Ojo Cuernavaca, quien entrevistó a un antiguo habitante de esta casa, quien mostró fotos donde comprueba que él junto con su mamá y hermano vivieron aquí hace ya más de 30 años. En las fotos que él muestra, podemos ver cómo era la casa por dentro y explica qué función tenía cada habitación. El video lo pueden encontrar aquí en YouTube llegamos a esta parte que es la última ya para salir a la terraza y quiero que observen cómo está el piso como si alguien hubiera venido a buscar algo lo hubiera tratado de romper con todo lo que pudiera para encontrar pues quién sabe este aquí enterrado levantaron todo el piso ¿Sí? todo el piso dejaron descubierto en unas eh, tuberías y notamos que sí hay un relleno bastante grande como aproximadamente 25 30 centímetros y lo sacaron todo. ¿Sabes qué pasó? Que quizá alguien cuando subió se dio cuenta que estaba hueco el piso. Exacto. Y muchas personas creen que en los lugares donde se escucha hueco pueden guardar cosas valiosas. No, dinero Sí De hecho, es que precisamente es esto lo que se escucha y dan ganas precisamente de subirla, de, de quitarla ah. Y por fin llegamos hasta arriba, Oslac y vemos dos cúpulas Muchos vecinos de aquí también nos decían que la conocen como la casa de las cúpulas y no solamente de la casa que se regala Ah. Hemos recorrido toda la casa eh, En la parte de la construcción Sin embargo todavía tiene un jardín Y una área verde que desconocemos ¿Qué más hay ahí? De hecho vamos a la segunda sección de esta casa Donde hay 13 pilares Y 7 asientos Como si pareciera que esa área se utilizaba para algún ritual Pero qué mejor que enseñártela y tú decidas Vamos a verla Dicen que aquí se suicidó la niña. Exacto. Dicen que esta parte, como les comentaba cuando estábamos ahí arriba, se ve muy escondido. Nadie pensaría en chocarse. Sí. No, De hecho cuarto. esto es como una laja. O sea, quizá sí. en un momento estaba completamente cubierta. Y pues vamos a explorar a ver qué hay ahí adentro. Hola. Pensé que había alguien. Pensé que había alguien. Me parece que este cuarto fue creado para aprovechar este desnivel y así tenerlo como un lugar de almacenamiento. Eso es lo que puedo notar. Aunque también esta pared no sé qué esté sosteniendo. Me parece que es un mamposteado que de alguna forma eh, da, sostiene una estructura, pero no hay una estructura aquí arriba. Y también estas me parecen bastante extrañas, son como clavos arquitectónicos, se les llama en las construcciones antiguas, pero en este, en este caso son piedras del mamposteado que están sobresalidas. ¿Por qué? No lo sé, porque todo de, debería de estar parejo, sin embargo estas piedras están saliendo. Y aquí tenemos una araña, vean este, es un tipo de araña escorpión. Tiene tenazas en la parte de enfrente. Eh, este tipo de, de arácnidos no son venenosos. Incluso se encargan de, de matar algunas otras especies que sí pudieran ser eh, eh, de consideración ¿no? para el hombre. Pero estas, este tipo de arañas no hacen nada. Si las ven, no las maten, por favor. ¿No eh, ¿Podemos notar? Sí, también lleno de, de arañas, mucha humedad. Y mira, tenemos ahí... Sí. Un nido de... De, ¿no? de hormigas. Lo que es cierto también es que este cuarto, si nos ponemos a pensar, está separado de la casa. Si es cierto que la hija de esta familia se quitó la vida aquí, me lleva un poco a pensar a por qué vivía hasta acá, ¿no? ¿Quién sabe? Claro, sí. Y si parecía alguna enfermedad y la tenían relativamente escondida. Me parece que la leyenda urbana de esta chica que se quita la vida es más por lo extraño y lúgubre de este lugar que por una realidad muchas personas al pasar de ese lado y notar que hay un acceso a un cuarto oscuro claramente eh, dan miedo y pueden eh, pues crear historias como la que me estás contando porque en realidad en la historia de la casa no se habla de ninguna muerte como tal sí, ¿no? incluso este lugar sirvió como... Eh, un museo o como una galería de arte en algunos momentos. Es cierto, aquí venía este pintor a exponer sus obras. Y esto como, como notamos puede ser simplemente un cuarto ¿Sí? que servía para almacenar. No sabemos qué nos vamos a encontrar más abajo, vamos a seguir explorando la casa, pero por el momento no, no te la regalan si te quedas a dormir. Puede que te pase algo malo porque hay personas que vienen también de noche o también pues algún animal te puede hacer algo, así que no se la regalan y los espíritus no sabemos si aparezcan, pero hasta el momento me parece que es meramente una leyenda urbana. Es decir, esta casa tiene aproximadamente 20 años abandonada y jamás tuvo un episodio paranormal, nadie murió aquí durante la construcción ni tampoco se suicidó una niña. Mientras íbamos bajando hacia otra área del terreno, me percaté que alguien estaba detrás de una de las paredes. A Pues hemos llegado a la parte más interesante de la casa. Si observan, aquí de oro flag hay 13 columnas y varios asientos. Por lo que investigué. Al parecer esta parte de la casa fue construida después de los años noventas, seguramente por el último dueño, que efectivamente dejó detalles bastante inquietantes. Por ejemplo, esta fuente. Un engrane, como una, un engrane. Es como un engrane, exactamente, tiene la forma de un engrane y esto también tendría que ser parte de ese engrane. Ahora, si tenemos las columnas alrededor y un engrane en medio y un pilar, ¿Qué pudiera ser? Un reloj solar. ¿no? Un reloj solar, sí, exactamente. Tendría que ser como un reloj. Gracias. Y en esta parte tenemos que observar cómo tienen la boca las gárgolas, cómo tienen los dientes. De hecho, hasta se observa una lengua. O sea, no son unas gárgolas que se vean pacíficas, ¿no? O sea, es una protección más agresiva. Sí, bastante aterrador. Pero estamos hablando que estas gárgolas son de un estilo, un estilo gótico. gótico. Incluso las gárgolas están puestas en ese estilo por protección. Yo diría que sí, la verdad. Vamos a ver eh, la continuación de la casa. Vamos a pasar a esta parte. ¿Sí? En otra área de la casa encontramos señales de que aquella persona que habíamos encontrado estaba habitando momentáneamente esta casa. Pues, ropa, acabamos de ver a una persona que está aquí arriba. Eh, pues Creemos que esto que, que tiene aquí es... Pues algo que él ocupa Y como estamos viendo eh, Alguien sí está habitando la casa Y se queda a dormir aquí Este es su espacio No sabemos qué nos vamos a encontrar más allá abajo Lo vamos a seguir momento en aquella completa oscuridad decidimos entrevistar al huésped de la casa y esto fue lo que nos dijo y aquí esos días que has estado aquí no has visto nada no te han espantado no nada todo no tranquilo. El, el ambiente tenso no, pues sonidos raros aparte no, no se siente nada no baja la temperatura no, no se siente extraño no algunas nada. voces que has escuchado no, en realidad los vecinos de aquí todos son muy silenciosos Nada más llegan de su trabajo a su hogar y no hacen no ruido nada sí, ¿Sombras? Porque... ¿Algo que hayas visto aquí? ¿verdad? Nada, en realidad todo, se, todo está muy tranquilo. ¿Y si sales por las noches a regresar el mar? Sí, sí salgo. Para... Pero, ¿Pero aquí yo, no te vamos... ha dado miedo estar? No, pues en realidad aquí no está eso. Este... ¿No se siente? No, como está un poco alumbrado, la luna alumbra. Sí pues en realidad no, luego pues está un poquito más urbanizado por el ambiente, el entorno, pero si estuviera un poquito más, más ¿Y el tiempo, el tiempo que ha estado aquí, no hay otras personas que se vengan a quedar en la noche? Mira, pues la última vez vi a dos chavos que se quedaron pero ya desde ahí ya tienen dos, tres días que ya no han regresado para acá a quedarse definitivamente pues está, ah. está, oh no, pues gracias joven y chido No, no, a ti, hermano como vemos, es obvio que esta casa no se regala. Hay muchas personas en situación de calle y curiosos que han pasado aquí la noche sin que se les dé ningún tipo de reconocimiento. Y al parecer, también es falso que sucedan fenómenos paranormales. Actualmente la casa pertenece a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El último dueño la vendió cuando se construyó la expansión del tramo carretero y por eso ahora nadie la habita. Al menos de forma legal. Y pues así el final de este video es tu ultima, gracias por la invitación. No, gracias a ti. Zona Oscura nos permitió venir hasta este lugar, mostrarnos el edificio y por favor síganla. Voy a dejar el link en la descripción de este video y también de nuestro amigo Danny de Olderbaix y la Pata Oficial. Van a estar acá abajo los links. Gracias a ti, Talia, gracias a Dani que está sosteniendo la lámpara, porque si no, no tendríamos quien nos lavar, así que Dani despídete desde la oscuridad. Hasta luego, que tengan muy buena noche. Saludos. Gracias a todos, nos vemos en el siguiente video. Mi nombre es Oxlack Castro y no se pierdan el próximo video, porque vamos a ir a investigar un panteón durante la noche. Los estaré.